Hola chicas, ¿cómo están? Y chicos también. Bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy. Hoy les traigo una nueva propuesta de este maravilloso arete que también pueden hacerlo también en forma de pendón y pueden hacer un juego con cadena. Este video es de una italiana. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que ustedes la puedan seguir también. Ella tiene cosas muy bonitas también en su canal chicas este, este video que le estoy haciendo de este corazón es por motivo de san valentín febrero celebrando el amor y la amistad es algo diferente y quise hacer quise mira aquí están en el color rojo y también un saludo muy especial para, esa sed, para la señora veloz que me, me reconoció por mi voz <ríe> en, en una tienda de bisutería y me hace una historia muy bonita. Ella trabaja para, ella, ella, bueno, ella sirve de ayudante para el orfanato de Nahua y me dice que con mis videos y también con, con, con lo que ella ha aprendido ayuda, ayuda a todas esas niñas que están solas ahí en ese orfanato y le ayudan, y le dan, ella le da clases de bisutería. Y para mí eso es algo muy bonito, es un gesto muy, muy bonito que, que esas niñas no se, no, no se encuentren sola y que hay alguien que aunque ella piense en que estén sola, le dé ese apoyo. Gracias, señora Veloz, por, por tan bellas palabras que me dijo, y vamos a seguir adelante también a todas esas niñas este este vídeo va a ser especialmente para ustedes bien miren los materiales que vamos a utilizar van a ser muy poco no vamos a ser muy poco materiales vamos a trabajar con las mozasillas número 11 del de color de su preferencia utilizaremos un enganche para arete Vamos a utilizar un Riboli número 16. Si ustedes lo quieren poner más grande, ustedes saben también que le pueden añadir más cristales. Yo voy a utilizar este de centro, es un Riboli número 16. Utilizaremos cristales redondo número 4. También lo pueden cambiar por ícone. Utilizaremos las, la tijera, las pinzas. Y, y una aguja número 10 en esta aguja ya yo tengo insertada media yarda de hilo con media yarda de hilo de le va a dar para hacer esto porque los pasos son, re eh, son repetitivos y muy fáciles de hacer aquí ya tengo insertada miren como ustedes pueden ver ya yo tengo aquí 8 cristales del número 4 intercalado con mozasillas del número 11 ¿Ven? A esto le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta para repasarlo. Chicas, ya saben, suscríbanse al canal. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. A esto le vamos a dar la vuelta por completo. Y vamos a hacer un nudito doble y vamos a apretar. Yo estoy usando el hilo Nimo. Le, en, en el canal hay un video sobre hablando sobre ese hilo me estoy usando el faralline también he dicho en varios videos que usen el hilo de su preferencia con, trabajen con el hilo que ustedes se sientan cómoda trabajando Miren, aquí ya voy a hablar un poquito y voy a amarrar aquí chicas ya saben les comenté ahorita, suscríbanse al canal para que para que YouTube le mande las notificaciones cuando hagamos videos nuevos, a todas esas chicas por favor que ven los videos y no se suscriben, por favor suscríbanse y regalen un like, bien chicas miren ya está más dado y está repasado, entonces ahora yo me voy a dirigir hacia una mozasilla voy a salir por voy a pasar cristal y mozacilla y vamos a dar hilo a esto ahora vamos a trabajar de mostacilla a mostacilla tomando tomando cinco mostacillas miren aquí he tomado si la pueden ver 5 mozacillas y yo voy a tra mi voy a trabajar miren, de mozacilla a mozacilla, así, haciendo piquitos de 5, ven, a eso se lo vamos a hacer todo el contorno de esto, he tomado 5 mozacilla más y voy a trabajar de a pico de mozacilla a mosasilla, haciendo pico sin pasar por los cristales, ¿Ven? otra vez, Adelante un poco el paso porque, como de todo es, es repetitivo, entonces aquí voy a poner mi última silla, Mi última cinco silla, Voy a entrar por la silla que tengo debajo. Por esta, vamos a, ver. Vamos a entrar por esta silla que está debajo, haciendo un poquito de presión porque se saben que a veces que la aguja no te deja pasar. Y vamos a recorrer las. Tres, las tres primeras mozasillas de las cinco que pusimos, miren, ven, ¿Ven? las tres primeras mozasillas, de las cinco que pusimos anteriormente, a esto tomaremos tres mozasillas, vamos a tomar tres mozasillas, miren aquí, y trabajaremos de pico a pico entrando por la número 3 a eso lo vamos a hacer así tres mozas recuerden Bien. tres musasillas de pico a pico Sí, por favor ahora no aprieten en este proceso no aprieten aún todavía inhalen muy fuerte hasta que ustedes no tengan Hace que hayan terminado para poner su riboli, vamos a dejarlo así y vamos a alar un poquito cuando hayamos terminado de colocar nuestras últimas tres mozas estoy trabajando con tres mozas de pico a pico Y mi última mozacilla. Recuerden, entrando por el pico, me, voy, me dirijo, voy a pasar. Miren, estoy trabajando la silla el pico. Ahora sí voy a alar un poquito, así, para cerrarlo un poco. Así. ¿Ven? Ahora yo voy a voy a colocar una mozacilla pasando. Por cada tres, miren ahí. ¿La ven? Volando esta sin entrar en esta. Simplemente pasando por las tres mesas y ya. Entrando una. Eso lo vamos a hacer todo el borde. Otra vez. Miren aquí. Vamos a darle la vuelta para que ustedes lo puedan apreciar. Ven lo que estoy haciendo. Miren. En, sin entrar en la que está debajo simplemente entrando por las por las tres que hemos colocado y vamos a poner una silla por cada uno miren aquí yo voy a colocar ya mi última silla entrando por cada tres y me voy a parar en la primera mozasilla miren esta en la primera mozasilla que puse de una aquí y voy a dar Ahora yo voy a apretar un poquito y este es mi riboli o mi cabuchón de 16 milímetros. Entonces yo lo voy a colocar aquí. Voy a alar un poco para que cierre un poco, haciendo un poquito de fuerza. Ahora miren, vamos a encerrar para reforzar ese riboli y que no se salga con... Y que el no se vaya a salir con el tiempo, porque él todavía no está asegurado ahí. Vamos a asegurar nuestro frigorífico. Bien, ahora, como ustedes pueden ver, estamos parada en la primera mostacilla que hemos puesto, pasando por las tres. ¿Ven? Y yo voy a tomar dos mostacillas, ¿ven? Dos mostacillas. Y voy a pasar por las primeras, ¿Ven? voy a pasar por las uno que puse de cada tres. Eso le va a dar como una, un soporte para que la para que el cristal se mantenga dentro de las, de las mozasillas. Vuelvo y tomo dos mozasillas y voy a pasar por la una. vamos a seguir apretando dos mozasillas y seguimos ya saben chicas repásenlo vamos a, yo voy a adelantar un poco miren aquí voy a poner mis últimas dos mozasillas recuerden que la primera mozasilla está aquí debajo y voy a pasarme por estas dos voy a pasar por la mocecilla que está debajo hacer un poquito de presión para que la aguja me, me, me ayude okay, vamos a cambiarla de esta forma paso por las mozas que está debajo aquí voy a apretar yo voy a pasarme por estas dos y como yo quiero asegurar mi cristal verdad ya mi trabajo que está elaborado yo voy a hacer esto yo voy a dar un pequeño remático aquí o sea voy a hacer un pequeño nudito y así aseguro mi pieza okay, o mi trabajo hice un pequeño nudito ahora yo voy yo voy a recorrer yo voy a recorrer okay, yo voy a recorrer la musa esta musasilla, esta y me voy a enganchar en esta posición. Mira, ¿Ven? Voy a recorrer la mozasilla y me voy a quedar aquí arriba, en esos picos. Voy a recorrer esa mozasilla para que mi hilo se quede por dentro y no se note. Recorro esta que está aquí. corro esa, esta y me voy a enganchar aquí. ¿Ven? Vamos a recorrer la sola porque la aguja no quiere entrar. Más. Entonces voy a quedarme en la primera del pico. Ahora, ya que estoy saliendo por estos picos ustedes ven abajo, ¿verdad? vamos a poner nuestro trabajo aquí y nuestra secuencia será. Aquí vamos a hacer esto. Vamos a tomar un cristal, una mozacilla y un cristal. Y esta va a ser nuestra secuencia. Así. Y vamos a trabajar de pico a pico con la secuencia de los cristales. Y vamos a hacer esto. Así. Y apretamos un poco. Otra vez. Cristal, moza Y entramos por esos picos. Que están abajo. Así. Miren qué bello. Hermoso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Cristal, moza cristal y seguimos así hasta darle la vuelta por completo a nuestro a nuestro sí, bueno. Siempre apretando un poquito para que no quede flojito. No en este paso no hay que repasar porque cuando ustedes verán por qué le digo que no tienen que repasar. Simplemente pongan los cristales, no repasen. Ustedes verán más adelante cuando se termine el video por completo. Porque no, no lo pueden repasar ahora. Bien, miren que miren, así así tiene que ir viéndose su trabajo. Aquí yo voy a poner la última secuencia de cristal, musasilla y cristal y vamos a pasar por esta silla por la última que nos falta de aquí ¿Ven? así, jalamos un poquito ahora vamos a subir hacia el cristal subimos al cristal subimos a la mozasilla y aquí no vamos a quedar. Aquí vamos a tomar la misma, la misma la misma secuencia que hicimos debajo. Que va a ser un cristal. Vamos a tomar de nuevo un cristal. Una mozasilla y un cristal. ¿Ven? Esa es la secuencia. Y vamos a entrar por la mozasilla que tenemos de frente. Aquí quiero que presten un poco de atención. Miren. Esa mozasilla de frente que tenemos ahí aquí ahora viene el por qué no repasar los cristales miren vamos a pasar por este cristal este cristal vamos a recorrer cuatro cristales o sea contando este desde el inicio contaremos 1, 2, 3 y 4 y nos pararemos aquí en esta mosasilla. Entonces pasamos el cristal entrando por las mozasillas debajo ¿ok? subimos nuevamente a hacer cristales y, y mostacilla aquí estamos repasando ya los cristales tomamos otra vez, bajamos otra vez de nuevo al cristal y entramos por las mozasillas. así y subimos al cristal y la mozasilla. aquí nos vamos a parar ¿Ven? aquí no vamos a detener no vamos a detener aquí si pueden, si pueden ver lo que les estaba diciendo ahorita vamos a pasar cuatro cristales contando desde el principio donde, está, donde entra nuestra aguja 1, 2, 3 y 4 y nos paramos aquí en la mozasilla. ahora miren, le estoy dando un poco de fuerza para acumular mi mano ahora nuestra secuencia aquí va a cambiar vamos a tomar una mozasilla cristal, mozacilla, cristal y mozacilla esa será nuestra, nuestra secuencia y vamos a trabajar en la mozacilla que nos queda de frente así. ¿Ven? así aquí vamos a apretar y vamos a hacer lo mismo otra vez vamos a pasar 1, 2, 3 y 4 mozacillas y nos vamos a parar cristales perdón y nos vamos a parar aquí en esta moza silla ya saben lo que les comenté pasando por los cristales la moza silla que está debajo para que nuestro hilo no se vea y nuestro trabajo quede mucho muy bonito y muy delicado Entonces, seguimos pasamos el cristal y la moza silla que están debajo aquí estamos ya repasando los cristales y vamos a pasar bien, entramos cristal y mostacilla y nos vamos a parar aquí ahora nuestra secuencia será la misma cuando pusimos los dos los dos cristales con las mostacillas vamos a tomar un cristal una mozasilla y un cristal esta se va a hacer nuestra secuencia y vamos a pasar por las mozas cristal. Miren, pasamos mozas y cristal. Ahora lo no vamos a detener para que ustedes lo puedan apreciar. ¿Ven? Ya está formado. Práctica, ya está formado. Esta es la forma que tiene que tener para, para darle paso a la siguiente. Para terminar de formar el corazón. Miren, qué bello. Se hace sumamente rápido ahora nos vamos a pasar por las mozas sillas que está debajo todo vamos a seguir en ese mismo entorno por esas mozas sillas y vamos a subir al cristal ¿Ven? subimos al cristal subimos las mozas sillas vamos a recorrer todo esto porque no tenemos que detener miren, nos vamos a detener aquí, en esta moza silla vamos a entrar este cristal esta moza silla y no vamos a detener aquí ¿Eh? aquí no vamos a detener perdón, se me pasó pero sí. aquí miren vamos a ir del esriway al cassette, al miren, salimos del cristal, perdón, verdad, salimos al cristal, vamos a tomar una musasilla, miren, vamos a tomar una mozasilla de la número 11 y vamos a pasar por esta musasilla, sin entrar al cristal, aquí, así, nos quedamos en la moza Ahora vamos a tomar una moza silla, cristal, moza cristal y moza Así, esa secuencia. Y nos vamos y vamos a pasar por la moza que tenemos de frente. Así. para que ustedes lo puedan ver así tiene que ir quedando ahora vamos a tomar 8 mozasillas miren a ponerlo aquí y vamos a tomar 8 mozasillas miren aquí ocho mozasillas de la número 11 y vamos a pasar por el cristal sin entrar a las mozasillas. Y nos vamos a quedar en el cristal. Así. Ahora vamos a tomar tres mozasillas. Así. Y vamos a pasar por el cristal. De esta forma aquí apretamos un poco para que ella tome la forma tome la forma del corazón ahora lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer de este lado aquí tomaremos las ocho mostacillas Y vamos a pasar por esta moza así aquí tomaremos otra vez la secuencia de una moza cristal moza cristal y musasilla. y silla no vamos a detener bien. Lo vamos a detener, vamos a entrar por la mozacilla y nos vamos a detener en la mozacilla. Así. ¿Ven? ¿Cómo está ahí? ¿Ven? Lo que yo hice aquí. Entonces, ahora voy a tomar otra mozacilla. Y voy a pasar por el cristal y las mozacillas. Así. Y vamos a hablar ya nuestro trabajo está hecho aquí ya terminamos miren qué fácil es sumamente fácil de hacer no es complicado de verdad y queda muy pero muy hermoso de verdad que sí yo eh, agradezco encontrar, encontrar, encontrar que hubiera encontrado este video, porque de verdad me fascinó y yo sé que a ustedes también les va a gustar mucho es algo muy diferente Ahora, yo me voy a pasar de este lado, miren, siempre trabajando con las mozasillas de del pico. Miren, ahora, yo me voy a pasar para este lado, por aquí, por la parte de atrás, a esa mozasilla. Esta mozasilla que está aquí, si la aguja me ayuda. Y vamos a hacerlo despacio para no, pin, dar, no darnos un pequeño pinchón con la aguja. Dejamos usar las pinzas para que la para hacer un poquito de presión ¿Ven? estoy trabajando en la parte de atrás ahora en esta moza que está aquí debajo en esta en esta yo me voy a enganchar de esta de moza para hacerle y voy a tomar cuatro moza solamente para hacerle el, el enganche miren Ustedes Ya depende de ustedes qué tipo de enganche quieran ponerle, ya depende de ustedes qué, qué modificación también quieren hacerle, si lo quieren hacer mucho más grande, si lo quieren hacer más pequeño. Todo depende de ustedes. Siempre les he dicho, utilicen su imaginación, utilicen su creatividad para poder hacer para poder hacer cambios en lo que ustedes aprenden. Implementen eso, señor, eh, chicas, de hacer cambios de darle un toque diferente a las cosas que ustedes ven entonces miren aquí yo me voy a yo esto le dije que estaba aquí en la parte de atrás y le voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta a la moza silla así voy a hacer esto y esto lo voy a recorrer dos veces Pueden hacer un juego también con esto. Pueden hacerlo con cadena. Como les comentaba, comentado, el chico le pueden poner cadena, lo pueden, le pueden eh, hacer muchas variaciones. Yo le quise hacer este porque de verdad me encantó. Y, y yo sé que ustedes también le va a encantar mucho. Aquí está el enganche. Déjame abrirlo un poco. Aquí. Y poner el enganche. Todavía no he cortado el hilo porque tengo que hacerle el nudito chicas saben que se le quiere se le quiere mucho gracias a todas esas chicas que se acercan a mí y me envían tan bellos mensajes también gracias a todas esas chicas que me que a veces me escuchan me dicen ay pero tú eres Rosy gracias también se le quiere se le quiere, se le quiere mucho a todas las nuevas suscriptoras bienvenidas sean de nuevo al canal a todas las chicas eh se le quiere de verdad un montón Sa sigan nuestras cuentas, sigan nuestras, nuestra página eh, y gracias de verdad a esa señora que me, que me abordó como le dije al principio, la señora Veloz y, y por esa ayuda tan gratificante que ella hace de ayudar a esas niñas que están en ese orfanato de Nagua. ella va y dedica parte de su tiempo ayudar a otras personas a otras personas que también lo necesitan. De verdad, un beso a todas. Me despido. Hasta otra entrega de del rincón de Rosy. Bueno, chicas, feliz día del amor y la amistad. Nos vemos pronto. Bye.